Señores, estamos de vuelta aquí en Los Osobrosos. Hoy es viernes. Viernes de hacer como una pequeña meditación de todo lo que aconteció en la semana y recogernos para muchos tirarse a la calle <ríe> después de... Un saludo a mi amigo Néstor Flo, que está aquí a mi izquierda. Pero ciertamente tenemos este segmento, sí, a la derecha. Gracias. Este segmento que de hecho es muy interesante para todos nosotros y ciertamente no podemos dejar al que todo lo permite, todo lo puede, que no se mueve, como dice mi amigo Alex Díaz, ni la hoja de un árbol sin su poder. Presentamos a nuestro amigo Renier Gil con nuestro momento cristiano hoy aquí en Los sobrosos. Buenas tardes, Renier, ¿cómo Buenas estás? tardes, bella. Buenas tardes aquí por nueva vez. Buenas tardes, San Francisco. Vamos a tratar un tema un poco, un poco no, un tema religioso. Ahí están las redes, sí. Están los números para que si algo que yo diga, usted entiende que no es así, lo puede, puede investigar en la Biblia, puede investigar y mandar su punto de vista pero basado en algo, vamos a hablar del el tema de la santidad, vamos a presentar a un santo, San Vicente de Paul, pero antes de hablar de ese santo, yo primero voy a encaminar un poquito, primero, ¿sabían ustedes qué es epístola? Epístola, no, no, no, no tengo muy bien, Ni idea. desde que ustedes oigan esa palabra el, el caballero que dice la sangre de Cristo, es hombre, <risa> hombre religioso Néstor, desde que ustedes oigan la palabra epístola, están hablando de carta, que va dirigida a alguien, y Pedro entonces escribió epístolas, es decir, dirigió algún mensaje a alguien como lo hizo el mismo Pablo, es decir, que fue carta, aunque fue a un pueblo específico, específico pero en realidad fue en general, porque la Biblia la tenemos hoy, y podemos leer, el gran tema de esta epístola de Pedro es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento, ¿a qué, a qué quiero hacer referencia con esto? Al tema de los santos, Pueden leer ustedes en el primer libro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16, que dice, Si no, como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Sean santos, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Es decir que Jesús, eso es primera de Pedro Capítulo 1, 15, 16. Para una persona ser declarada santa por la iglesia católica, primero se da un proceso de investigación. Siglos atrás ya llamaban santos con otro proceso, pero ahora para llamar a la iglesia católica a una persona santa, hay un ciclo de investigación primero, que es decir que no, tú no eres, tú eres santo de hoy para mañana, no. Investigación exhaustiva de la vida de la persona que es investigada. Eran tres casos, tres pasos anteriormente, ahora el Papa Francisco le agregó uno más. El primer paso es la vía de las virtudes. El número dos es la vía del martirio. Número tres, la vía de las causas excepcionales. La número cuatro, la vía del ofrecimiento de la vida. Lo voy a llenar un poquito más. El número uno sería la vía de las virtudes, ser siervo de Dios. Número dos, la vía del martirio, venerable. Número tres, cuando dice la vía de las causas ex ex excepcionales, es beato o bienaventurado. Y ya la número cuatro, la vía del ofrecimiento de la vida, que es ya cuando se declara, cuando lo llaman santo. Y quiero, hacer un, un, un, quiero hablar un poquito sobre esta parábola, esta palabra, más bien, perdón, venerar. ¿Qué entienden ustedes por venerar? ¿Qué es eso, ah, venerar? Es como, eso, es como, eso es como cuidar, proteger. Sí, proteger hacer reverencia algo así. ¿Qué más? Bueno, para mí ¿A es quién, eso? ¿A quién creen ustedes que se venera, que la iglesia católica venera? A Dios. A Dios, a Cristo. No, Dios tiene que ser adorado, no venerado. Ah, pues corrígenos ahí, entonces, okay. porque estamos cerrados. Ah, ok. Esa es la intención de esto. Venerar, señores. Lo pueden buscar en el diccionario, venerar no es un invento, es sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Repito, venerar es sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona, pero ¿por qué? Ah, es por su virtud, por su dignidad, por, eh, por sus méritos, o por su santidad, es decir, que Dios y Jesús, más, más, más que ser venerado, porque hay, hay personas que lo veneran, porque no todos somos creyentes. Hay personas que dicen, bueno, sí, Jesucristo fue un personaje que, que cambió la historia, en un antes y un después prácticamente lo están venerando. Pero Dios debe ser adorado, venerar bien a la Virgen María. Sí puede ser venerada, no adorada, venerada. Ahora sí, voy a hablar entonces de San Vicente de Paul. Fue un sacerdote francés. San Vicente de Paul. Es una de las figuras más representativas del catolicismo. Óigame esto. Una de las figuras más representativas del catolicismo de Francia. Creador de la Conferencia de la Caridad. Creador de la Congregación de la Misión. Por ejemplo, yo a mi parroquia... En mi parroquia a la que yo asisto, los que dirigen allí son padres paules. ¿Cómo así padres paules? Específicamente de la congregación de la misión que fue, que fue creada precisamente por San Vicente de Paúl. Los padres paules vienen de prácticamente de esa de esa, ver, ¿cómo se la palabra? De esa congregación, sí, esa es la palabra. De esa congregación que San Vicente de Paul creó. Es como una, cong una congregación es, por descendencia. Es una congregación. Eh, lo que pasa a, es, crea, crea una. Es como una un grupo. La, sí. Crea un grupo para trabajar y ese grupo tiene un nombre. Por ejemplo, existen los padres que son diocesanos. Por uh -huh. ejemplo, eh, ustedes no sé si han visto alguna capilla, que en esa capilla no tiene habitación, no tiene casa cerca ni nada. Es decir, que el sacerdote solamente va allí a hacer los oficios religiosos. Sí, Pero los padres paules viven ahí mismo, en la parroquia, donde ofrecen... Por ya, ejemplo, está la diócesis de San Francisco, ¿verdad? Que es una... La diócesis, la diócesis de San Francisco incluye toda la parroquia, ya sea paules, diocesana... Toda la parroquia. Ya. Entonces la, la parroquias que son paules son las que eh, convive, el padre convive allí. El padre está ahí mismo. Vive en ese mismo local. O sea, o sea, hace son su vida ahí. Paules. Entonces las que no viven ahí son, son diosesanos. Diosesano. Okay. Y pueden también tener también otro nombre por diferente, depende de la congregación. Muy interesante. Él también creó la congregación mini Lazaritas y Vicentino. Y también junto a Luisa de, de Marilla, fundó. Las hijas de la caridad. ¿Ha visto de esas monjas? Yo he escuchado sobre eso. He exacto. exacto. No es decir, no que analizó. el hombre, San Vicente de Paul, San Vicente de Paul, creó varias congregaciones que están funcionando a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, para una persona ser declarada santa por la Iglesia Católica, no es que tú le caíste bien y ya mañana va a ser declarado santo. No, es todo un proceso. Primero tú tienes que ser beato. Luego de Beato, entonces siguen las investigaciones y ya tú vas a ser declarado santo. Otra cosa importantísima, y es que se le, se le pueden atribuir algunos milagros, pero no, ningún santo puede hacer milagro. Los milagros solamente vienen de Dios. Ahora, que Dios utilice a una persona como puente, si es posible. Es como puente que lo utiliza para hacer un milagro, para hacer una obra, pero no se le puede atribuir un milagro ...a ningún santo, o yo personalmente... ...Renier, no le atribuyo un milagro... ...a ningún santo, es, es Dios... ...que utiliza ese hombre... ...o esa mujer, para... ...hacer algún milagro... ...algún favor, a alguna persona... ...por lo que... Este, ...este momento... ...de cuando ustedes oigan que alguien... ...llama santo, es por eso, es porque... ...ha cumplido un proceso, y algo... ...muy importante, y lo dejo... A, ...como algo personal... Lo desvincula a ustedes, a Bella, a Génesis y a Néstor. Yo personalmente soy de la idea que mucho cuidado a nosotros los católicos con el asunto de adorar a los santos. Es que eso es idolatría. Mucho cuidado con que esto. Dios está en contra eso. Ese puede ser un tema para tratarlo en otro momento. Y si se puede invitar a otra persona que también hable con eso, que, que traiga algún pasaje bíblico o la Biblia para que tratemos ese, ese tema, pero a lo que me refiero es que un santo en realidad, la iglesia presenta a los santos, a esas personas que han entregado su vida al favor de la humanidad, la, la iglesia presenta a este santo como a modo de imitarlo. Cuando tú ves la imagen de un santo, que no está nada mal, ver la imagen de un santo, tú piensas, óyeme, San Vicente de Paul fue una persona... Creó todas esa esas congregaciones, además de eso trabajó, él decía que sus maestros eran los pobres. Él trabajó para con los pobres, igual que Teresa de Calcuta, que se entregó para con los pobres. Ahora bien, la iglesia llama santos a ellos, pero ya de ahí de adorarlo, no, no, no, cuidado con eso. Cuidado con eso porque la iglesia en realidad presenta a los santos para que usted se identifique y diga, la santidad yo puedo alcanzarla. Estamos llamados a, estamos llamados a ser santos. ¿Estamos llamados a ser santo? Claro que no es un proceso fácil No es fácil, porque es muy fácil Pecar, eso sí que es fácil Pecar, eso hasta es sin moverte de ahí si, a, Hasta si moverte De, de esa silla sí, tú pecas Es facilísimo pecar, pero ya de ahí A ser santo es un proceso es difícil. Y es un, pero se puede Porque estamos llamados a ser santo como Jesús Como Dios es santo, estamos llamados Porque sí, además eh, Cristo Al evangelizar, ¿a quién, ¿a quién le dio... Cristo la llave de, del, cielo, del cielo Según los católicos a Pedro A Pedro, verdad que sí Entonces a un hombre se la dio En el cielo hay mucha esencia divina Hay ángeles, hay arcángeles Hay serafines, hay querubines ¿Y cómo es esto? Que Dios, Cristo se la da más bien Cristo se la da a un hombre A Pedro, a un, a un hombre que en un momento determinado Hay que entenderlo En un momento determinado Jesús le dijo a Pedro Apártate de mí, Satanás Ahora bien Cuidado con esto, hay que entender el contexto, que esto es lo que yo hablo con muchísimas personas, hay que entender el contexto, hay que ver qué dice antes de ese pasaje bíblico y qué dice después, que Jesús le dijera así a Pedro. Sin embargo, después de, y después que también que Pedro le negara, que aunque la Biblia dice tres veces, eh, recuerden lo que dijimos, lo que, dijimos, que cuando, la Biblia, cuando la Biblia dice el número tres es porque está dando una confirmación, Quiere decir que Pedro sí lo negó. Sin embargo, Dios le dice, o Cristo más bien le dice a, a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Lo que ates eh, eh, en la tierra quedará atado, y lo que desate quedará desatado. Eh, gracias, Renier. Ya, eh, sobre Pedro vamos después un más amplio... Eh. Sobre eso, eh, aclararé a las personas eh, que este es un momento cristiano católico. O sea, lo que René trae, los lo temas que René trae es un momento cristiano católico. Usted puede identificarse si es católico, si usted no es católico y es protestante y usted tiene su crítica, eso es válido. Que escriba, si es clara, que cada escriba. Cada quien tiene su criterio. Si no, se, verdad, va, hay si hay se basa en la Biblia, que sí. escriba. No cada, importa. cada persona tiene su criterio. Si se basa puede en la Biblia, su ese es su puede opinión, dar su pero opinión pero lo que René sin ningún problema. Presenta cada viernes, y no solamente René, en la iglesia. Eh, Católica. católica piensa mandar una persona también eh, hablando de algunos temas católicos o sea el tema que se hace todos los viernes así como tuvimos ayer a un pastor de la iglesia protestante todos los viernes es sobre la iglesia católica gracias eh, Renier por este dato sobre San Vicente de Paul y los Santos estamos aquí para edificar exacto eh, así mismo eh. vamos a una a una pausa un, un cortecito musical y cuando retornemos venimos con muchas cosas interesantes que tienen los osos